Estamos aquí un grupo de personas de varios colectivos que formamos la, el colectivo antirracista de Pamplona Iruña y estamos haciendo unas acciones callejeras mostrando diferentes personajes en cartón de personas que están durmiendo en, en la calle, que están, no tienen techo, no tienen donde cobijarse para sensibilizar a la población y sobre todo eh, mover un poco el gobierno y la administración navarra. ¿Por qué hacemos esto? Porque pensamos que en este momento que va a empezar la ola de frío, Navarra... Eh, los gobierno de Navarra no sabemos exactamente de qué medios disponemos para que toda esa gente que está en la calle se puedan, eh, puedan eh, acceder a un alojamiento que por lo menos estén en caliente y luego la segunda parte también está como hay mucha gente que está alojada pero muy mal alojada porque las políticas de vivienda y de alquiler en esta ciudad no, no funcionan porque depende de quién va a alquilar el origen que tengan la cara que tengan ¿no? y los medios económicos sobre todo, entonces es muy muy difícil estamos viendo por qué no el gobierno tiene que hacer una serie de políticas que garanticen los derechos de todas las personas para tener una vivienda digna, desarrollar el, lo que sería la vivienda social y eh, permitir que la gente alquile, si tienes unos medios económicos para pagar la habitación, porque tanta dificultad no? y nos hemos encontrado que últimamente con la gente que han llegado que nos ha llegado de, del resto de, lo, de otros países y tal, que no tienen acceso a ningún recurso y estamos también denunciando por qué el gobierno no prevé y de, de clarificar cuáles son los recursos exactamente que sí que sabemos porque en este caso con los ucranianos lo han hecho se han portado muy bien han cumplido me parece estupendo pero porque es solamente un colectivo y no los demás no pero en fin deciros una cosa solamente establecer criterios comunes de atención a instrucciones públicas que garanticen una correcta atención a todas las personas que se encuentren en una situación de emergencia habitacional implementar una política de parque de vivienda pública que hemos dicho vivienda protegida promoción de ayudas de alquiler y garantizar el acceso a estos programas Yo yo creo que hay que regular los alquileres, hay que dar derechos a las personas y por lo menos una vivienda y el acceso. Y que no, no seguir, que en esta situación no que tenemos muchísimos jóvenes y personas que están en la calle, que siguen en la calle y que al no estar también empadronados son invisibles a los servicios sociales, a todas las instancias o ONGs que se ocupan de ellos o que se podrían ocupar porque es todo una también el empadronamiento es la clave, la llave para entrar ya un poco en el sistema administrativo.